En la Universidad Veracruzana hemos asumido con responsabilidad las opciones de docencia no presencial de emergencia que se requirieron para que profesores de todas las regiones y programas educativos de la UV continuaran de formas distintas y con medios variados con sus actividades académicas durante la Jornada Nacional de Sana Distancia. Para el periodo intersemestral de verano del 2020 la oferta de la institución es completamente en línea y para apoyar el trabajo de planeación y ejecución de los cursos en esta modalidad, desarrollamos una estrategia de trabajo en la que se busca distinguir tres momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje, los posibles tipos de interacción y las evidencias esperadas de aprendizaje. Para diseñar e implementar el entorno virtual de la experiencia educativa que usted va a impartir en línea, tiene usted a la mano un paquete de documentos que creamos para asistirlo en la transición de una docencia mayormente presencial a una completamente o con módulos en línea. Este paquete contiene documentos, guías, lineamientos y catálogos que están a su disposición que tienen una licencia flexible, y les servirán como material de consulta y de trabajo. Los documentos a los que nos referimos en este proceso, además del programa de la experiencia educativa que usted va a impartir, son el Manual de Estrategias de Diseño de Experiencias Educativas en Línea, el Catálogo de Actividades Asincrónicas para Profesores Universitarios, la Guía Rápida para la Virtualización de Experiencias Educativas de la UV, y los lineamientos de evaluación de un curso en línea. Lo primero que debe hacer es revisar el programa de estudios de su experiencia educativa e identificar con claridad los aprendizajes esperados de su curso, las unidades o temas que lo componen, y los materiales que utilizará para abordar cada tema. La construcción de una tabla en la que relacione los objetivos del curso con los temas, materiales y unidades de tiempo le resultará conveniente. Por ejemplo, si la experiencia educativa que usted va a impartir durante un periodo intersemestral de cuatro semanas tiene tres objetivos de aprendizaje y cuatro temas, la organización temporal de su abordaje docente podría hacerse por tema, de tal forma que para cada tema contaría usted con una semana. Además del binomio aprendizaje esperado tiempo, Deberá ubicar los materiales que tiene o que requiere para cada tema. En algunos casos, usted utilizará un libro, un artículo, una presentación o un video, ya sea de su autoría o de alguien más, inclusive de interacción sincrónica. Al elaborar esta tabla de relación entre los objetivos, temas, materiales de estudio y tiempo, podrá ubicar los recursos que aún debe conseguir o escanear, como puede usted ver en esta imagen. Conserve la tabla que elaboró, ya que le servirá como insumo para su estrategia de diseño instruccional. Bajo el enfoque que aquí le proponemos, cada uno de los renglones de su tabla representa un momento de su clase. Para cada renglón o momento de su clase deberá usted considerar tres tipos de interacción que contemplan la presentación del tema, un momento de ejercitación y finalmente la valoración del desempeño de la unidad referidos en la estrategia de los tres pasos como Entrada, Experiencias y Evaluación. Con esta primera serie de reflexiones, usted ha visualizado su curso con una perspectiva de diseño de instrucción en la que puede identificar no solo los temas del curso, sino la forma en que los va a abordar y a dosificar. Esto será de utilidad para la creación del entorno virtual de su curso. Revise la Guía Rápida para la Virtualización de Experiencias Educativas de la UV. En ese documento, le explicamos cómo crear su entorno en Eminus, la plataforma institucional de la Universidad Veracruzana. Pero si usted usa Moodle, Classroom u otra tecnología que le permita organizar un entorno virtual, hospedar recursos educativos y administrar la interacción con sus estudiantes, adelante, hágalo. Finalmente, como profesores, sabemos que lo importante de la modalidad en línea no es la plataforma tecnológica, sino el diseño instruccional y la docencia virtual. En el siguiente video hablaremos sobre la estrategia de los tres pasos.